Esta semana no se me pierdan esta oferta que es única. Miren qué anzuelos. Estos son cormorán, Maruseigo. Un anzuelo que es espectacular. Miren lo que clava, ¿ven? Lo apoyás y, y clava enseguida. Y no digo ni hay, no me quejo ni nada. Ideal para la pesca de mar. Para la pesca de corvina, chucho, casoncitos y para el bagre de mar acá en el río de la plata que es lo que se viene ahora y que está con todo escuchen bien 100 anzuelos aunque no lo crean 990 pesos está claro 100 anzuelos 990 pesos es único y ustedes lo ven y dicen qué bravo esto de paleta y no bueno, lo voy a hacer muy rápido y otro día se los voy a enseñar más despacito ¿Cuánto puedo tardar en atar esto? Miren, ¿eh? hacemos así rápido. Tin, tac. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas. Hago así. No voy a usar pinza ni nada por el estilo. Tiro de acá. Tomo un alicate de uñas que tengo por acá. Y ya quedó atado. ¿Vieron qué fácil que es? Voy a tirar. Y se Ven cómo quedó el dedito. Ya veo, bien firme. Y miren cómo queda perfecto. perfecto. El detalle en estos anzuelos es que siempre el nudo quede del lado de adentro, no de acá. Porque al tenerlo de ahí, cuando uno hace así, el anzuelo tira a clavar mil veces mejor. Vamos. Clava más. Exacto. Gracias, Marena.